Bienvenidos. A, bienvenidos a otra edición más de amigos y parejas. ¡Holís! Tenemos un tema muy especial para hoy. Uh -huh. Es un tema que a muchas personas les les, les salta, ¿no? Celos, entonces, decíamos celos. Eh, vamos a hacerlo de este modo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Eh, yo voy a hablar de parte de, eh, voy a ser el emisario de los hombres, por así decirlo Y Lore será la emisaria de las mujeres, es decir, eh, todas esas ideas extrañas o raras Que en algún momento hemos tenido, que hemos eh, hemos pensado que nos dan celos, ¿no? Así es Ok, ¿quién empieza, tú o yo? Mm, ¿Cómo gustes? ¿Quién quieres que comience? Yo pues ¿Tú empiezas? Sí. Ok, ¿tú qué crees que es lo que le da celos a las mujeres? Pues, eh, a veces puede ser porque ya conozcas a la persona o porque lo empieces con él de manera en amistad. Y entonces ya sabes cómo, cómo era antes de que fuera tu novio. O sea, es. era un perro y. Exacto. <risa> pero. Y entonces tú llegas con tu ilusión y crees que a lo mejor contigo será diferente. Y a lo mejor resulta que no, ¿no? <risa> muchas veces sí, pues. Este, pues muchas veces sí puede llegar a pasar de nuevo. Entonces, pues, disfruta el tiempo que creas. Pero, pero esa es la desconfianza, no son los celos, ¿no? Mm, pues puede ser. Bueno, yo pienso que una de las cosas que también causa celos, eh, pues puede ser, como hombre, te lo digo, es ese amiguito. Ese amiguito que todos tienen, que todas tienen, mejor dicho, ese amiguito que, digamos, está ahí, pero por de sobremanera. O sea que... Eh, te llegas a pelear con tu pareja Y luego, luego está él ahí no ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Dime, aquí estoy para ti Porque oh, muchas yeah. veces Nuestro eh, Creemos Que tal vez es como Muchos hombres que ven a una mujer Que está sensible Y pues van y hacen lo que se dice Vulgarmente como Ajá. Uh -huh. Esa es una de las cosas Que yo siento que puede causar Celos, ¿no? Que para empezar, los celos son eh, inseguridad, ¿no? Son inseguridad, pero mm, yo sí voy a contradecir a muchos que dicen que los celos no son este... Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Los celos son algo que puedes controlar? Obviamente no, o sea, es, es de humanos eh, sentir mm, que puedes perder a la otra persona, o sea, no significa que por tener celos sí, estés mal, Tampoco estoy diciendo que sea muy bueno ni llegar a esos extremos en los que los celos pues causan pues averías, problemas, ¿no? Pero también es naturalizarlo en cierto modo, aceptar que el ser humano por naturaleza siente celos, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna este, algún caso, no tuyo, sino de alguna amiga que hayas visto que fuera un ataque de celos? que dijeras, Dios mío, pero ¿qué te pasó? Pues puede ser. Puede ser porque sí conozco, la verdad, tengo este, varias personas a mi alrededor que sí son celosas. Entonces, de repente me cuentan, pues, sus escenas en las que les dan celos o esto. Y sí es así como... De, eh, Creo que es eh. celoso. Ajá. Creo que eres un poquito en extremo celoso. <risa> Entonces, pues, sí tienes razón en el aspecto de que puede ser inseguridad, pero también es un trauma que traes ahí eh, por dentro. Uh -huh. Entonces, de cierta forma no lo puedes controlar, pero tal vez sí lo puedes ir sanando poco a poco. qué bueno, el controlarlo o el sanarlo, pues, no es... Eh... Tú sentarte y decir, ¿sabes qué? Ya lo voy a controlar, ya no voy a hacer así. Porque es como intentar curar una adicción, este, pues leyendo la Biblia, ¿no? Cosa que, que no funciona. Tienes que tomar, este, terapia, tienes que buscar apoyo, este. Pues sí, ¿no? Tienes que buscar <risa> apoyo. Tienes que buscar qué ha ido generando esa, ya sea inseguridad. O por, había, por ahí había escuchado que también los celos no es, bueno, no siempre es la inseguridad, sino es el miedo a quedarte solo. oh Entonces, también eh, dentro de ese eso que, que vi, que, que decía eso, decía que tú tienes que buscar en tu interior qué es lo que te causa ese miedo. Y eh, en parte, eh, pensarlo y decir, bueno, ¿por qué te sientes solo si estás tú para ti? Uh -huh. O sea, jamás vas a estar solo porque el hecho de que no esté una persona contigo no quiere decir que el mundo se acabó o que vas a ser infeliz. O, o que vas a morir viejo Ajá, y feo. Sea, si... ah, no, es cierto. No, no, es cierto. no es cierto. No, o sea... Como aprender a valorarte más tú como tu misma presencia Y a uh -huh. disfrutarte tú Porque pues finalmente es, Eres tú <risas> O sea, si hay alguien que va a estar para siempre, pues vas a ser tú mismo Muy retórico, sí Pero yo me refiero, digamos, a cuando ya están este, en este punto extremo Porque aquí tú ya lo resolviste eh, ya resolviste el <risa> ya no no ya o lo sea escuché. no o sea lo resolviste bueno lo escuchaste no ya diste el secreto uh, para no sentir más bien el secreto para desenmarañar esto de los celos no porque un, los celos eh, es como una es como algo que está pues anudado atorado ahí no uh -huh. este pero tú misma lo acabas de decir si es para no estar solo pues entonces no es miedo a perder a la, pa a la persona es miedo a estar solo pero si vamos al otro tipo de celos al, al competitivo, porque eh, es, es miedo a estar solo es una cosa miedo a que te cambien es otra cosa también había escuchado, bueno es que todo lo he escuchado weón. Bueno. Pero también no se dice sorda. que es este que puede llegar a ser envidia también. Es pues como competencia, ¿no? Porque, porque el ser humano está o sea, pues, hecho sí, para competir. Tal vez una competencia, porque es eh, porque está viendo la, a ella y no a mí. Ajá. Entonces, en cierta forma, pues sí si te estás comparando. Pero en cierta forma también hay, hay envidia de. de que la está viendo a ella, ¿sabes? Entonces, este... Pues no, amigos, valorémonos. Pero es que sí, es una competencia, quieras o no, eh, que todos tenemos, ¿no? O sea, desde el principio, eh, yo, yo le he hecho mucha culpa de muchas inseguridades a muchas cosas que tenemos ahorita, ¿no? Eh, pues el celular, la, la ropa que traes este, Alguien por ahí en TikTok eh, empezó a, como que a hacer una moda De que a las mujeres no les gustan los hombres de estatura mediana, baja Cuando pues es que no es un país en el que digamos no somos altos Es como alguien que yo conocí que... Decía que sus hijos tenían que ser rubios de ojos azules cuando ni él era rubio, ni su esposa era rubia, ni nadie en su familia. Entonces, ¿de dónde quieres sacar eso, no? Yo le echo mucho la culpa a muchas marcas, a muchas, este, inseguridades. Este, muchas veces el ejemplo más grande es el de la pasta dental. Si te das cuenta, alguien por ahí empezó a vender la idea... De que los dientes blancos como perlas son dientes sanos. Cuando los dientes naturales deben de tener un ligero tono como cremita. Ya cuando los ves así color este canarios y ya con masita, pues puede que ya... Ay, puede que ya esté mal, ¿no? Pero muchas eh, es esa inseguridad. Y ahora imagínate, eh, así como no somos un país de altos, también somos un país muy vasto. Entonces hay gente, pues, que está musculosa, eh, que eso también es una hasta cierto punto es un motivo de celos, ¿no? Eh, alguna, no sé si a ti a ti te molesta que vean a otras este personas, o sea, que tú estás aquí. Ya, porque puede ser amigos o puede ser novios, porque yo tenía una amiga que cuando volteabas a ver a otra persona como que estaba guapa, estaba, pues sí, ¿no? Estaba, estaba chida. Apreciable. <ríe> Apreciable. Eh, tú, o sea, no es como que voltearas y, y la desvistieras, ¿no? Es como que, ah, órale. Qué buenas cosas hace Dios cuando está de buenas, y así es tu camino, ¿no? Pero esta persona era así como de, oye, aquí estoy. Y tú, y yo le decía, pero pues, si no somos nada, ¿qué te, ¿qué te molesta, no? Es que es una falta de respeto. Yo, yo creo que falta de respeto sería que pasara yo. Es que comen los pajaritos, jamásito, con la carne de tama? No, así, o sea, yo siento que eso sí sería una falta de respeto. O como ve tú. Depende. ¿Depende de qué? De la mirada. Porque según Según ustedes son discretos. Pero la verdad es que uno de frente los ve. <risa> Pero es que aparte de la mirada así, siniestra, ¿no? Así, como, uh... así. Y la siguen y la siguen y la siguen y la siguen y la siguen y la siguen y la siguen y la siguen y, la sig y eso es así como de. Oh Dios mío, cuánta vergüenza, ¿no? Sí. Sí, sí, no, pero digamos... Sí, porque, sí, sí, ok, ya la viste, ya pasó, eh, yo, yo creo que, o sea, pues sí, ¿no? Puede, puede atraerte, pero una cosa es echarle un ojito y otra cosa es ya... Así como, tu pues, psicópata, y pues, ¿no? Así, eso ¿se llama acoso? Así, así, no. Sí, pero, o sea, yo a lo que me refiero es una mirada, pues, discreta, dos segundos, este... Ni siquiera es como que viendo eh, el cuerpo, ¿no? Sino, ah, esa chava está guapa. Y ya, sigues con tu camino, ¿no? Y ya... Nadie hace eso. Claro que sí. O sea, las personas que hemos... Hay unos que sí son bien descarados. Te digo, estos que son. Yo tienen... todos los que he visto ver a una chica... Sí, no. Pero siempre, siempre hay... Hasta, hasta se vuelven búhos, les, les giran la cabeza 180. Ajá, eso te digo, eso ya es <risa> grosería. Pues están esos y los que las insultan, ¿no? Esos son los peores. Es el mismo, es el mismo, al parecer es el mismo. Pero, o sea, decíamos, eh, en cuanto a inseguridades, son inseguridades que nos crean, entonces, de pronto, esta inseguridad como que se sale sale a flote y es cuando se da esta sensación de celos, ¿no? Esta sensación de, hey, yo no tengo, este, yo no tengo buen cuerpo, no tengo músculos, pero ella conoció a alguien que tiene muy, muy buen cuerpo y está musculoso y, y tiene dinero, que digo, esas inseguridades, no es como que haya llegado tu pareja y te haya dicho, ¿qué crees? No me gustan los que no tienen dinero. Nunca te dijo eso. Sin embargo, tú en tu cabeza loca lo ideaste. Esos son los celos. Pues sí. Ahí. De parte de los hombres, las mujeres... Tú como emisaria, como vocera de las mujeres. ¿Cuál, <risa> ¿Cuáles crees que son las inseguridades que una mujer puede hacer que se conviertan en celos? Pues sí, en parte el, el cuerpo... De que a veces, pues, sí está el problema este de... Ay, no, yo no tengo boobies. Al micro. Ay, al no, micro. yo no tengo trasero, ¿no? O este... O es que su ex, no, o sea, tenía esto, tenía el otro, tenía aquello. Entonces, pues, si te pones a pensar tantito digo, por algo fue su ex. Por algo es su ex. ¿No? Entonces, este... Pues también... Si sí nos escarbamos mucho en la cabeza, pero otra cosa que nos afecta también es cuando cuando estamos, eso es más en relaciones un poquito más largas, que donde ya hubo un problema, este, ya sea pequeño o grande, pero si ya hubo un, un problema de un malentendido o algo por el estilo. O, este, o que dijeras algún comentario que, que la haya lastimado o esto, eso crea uh, que se vaya haciendo una cadena de... No, pues es que hoy hizo algo diferente, ¿no? Que no había hecho antes, entonces ya te crea como la duda de... Y empiezas a hacerte una maraña de pensamientos en la cabeza, que a Ajá. lo mejor ni por nada del mundo está haciendo lo que tú crees, sin embargo, como ya tuvieron un problema, que a lo mejor sí le diste el chance de aceptarlo, de seguir con la relación, pero te queda una espinita. Ajá. Entonces esa espinita, al tú vivir otra cosa como... No, pues es que ahora no me avisó, o es que esto, o es que se salió, y no sé nada de él, o, o esto. Es lo que te lleva a... los celos. A los celos, nuevamente. ¿Qué es, que hay, ¿Quién dirías tú que fue, sería el causante? O sea, la, la, el incidente que ocurrió, o uno mismo a veces por... Pues, porque aparte es cuando no tienes nada que hacer, no sé si has notado que cuando uno sobrepiensa las cosas es cuando empieza a salir mal. Porque, digamos, estás en tu chamba o estás haciendo algo y no te das cuenta de que, no sé, no te ha llegado su mensaje, ¿no? Pero de pronto estás sentado, no estás haciendo nada y así como que no tengo nada que hacer, ah, no me han mandado mensaje, ¿qué está ocurriendo? Que esa también sería una de las inseguridades, ¿no? Sí, también el... Bueno... Yo en lo personal, en lo personal, yo no veo así como causante de celos que no te contesten rápido. O sea, yo en lo personal, porque digo, bueno, tiene una vida <ríe> aparte de mí, ¿no? Entonces, si yo no estoy con él, pues es porque a lo mejor... Tuvo algo que hacer, no sé, tiene un compromiso, está haciendo sus compras. No, y aparte, no miles hace, de o sea, cosas. Pues, tiene miles... una vida, incluso si él quiere estar jugando o si él quiere estar dormido, pues es que es parte de su vida aparte. Ajá, pero mira, mira es que miles de cosas pueden salir mal, ¿no? También eh, a lo mejor te quedas sin pila, no tienes luz que es lo mismo no tener internet, no tienes datos, este... Cualquier cosa puede salir mal. Y es lo que yo siento que muchas veces cuando llegas a ese nivel de celos, no tomas en cuenta, ¿no? Porque algo tan... Como estos días que ha estado lloviendo mucho, algo tan simple como que esté lloviendo, puede causar pues que no tengas luz, que no tengas internet, que ya llega un punto en el que ya sé... Ya, ya le recriminan cosas que no, no puedes recriminarle, ¿no? Que le dices, ¿por qué no me respondiste? Ah, es que no tenía internet. ¿Y qué? ¿No tienes datos? Y yo, pues, pues, no. ¿Por qué no tienes datos? Ah, pues, por, por esto, ¿no? O, o ¿por, qué no, por, ¿por qué no me respondiste? Pues, porque estaba en el metro. Como ya hemos visto que sí hay señal, pero pues, trae ambas manos, está lleno, o, o, o me cuido, o te respondo, ¿no? Porque eso también es algo muy común. Que luego, este, me encanta ese meme de, de TikTok, cuando vas a dejar a tu chava, y tu chava ya bien feliz pensando en ustedes, y tú en la esquina de su casa balaseado así. Ah, sí. Así, mi perrito fiu-fiu. Otra de las cosas que puede ser un motivo de celo para los hombres, yo pienso, eh, no es tanto el, el físico sino el, el aburrir a la persona porque los hombres tienen una los hombres tenemos una, eh, una un modo un mood de macho este solitario el macho solitario que aunque tenga problemas nunca los va a contar. ¿no? Entonces como no cuentas tus broncas, eh, en ocasiones del otro lado lo puede percibir como que no me tiene confianza. No me quiere decir las cosas. O ya se lo dijo a alguien más. Cuando, y tú por dentro estás así de... No, es que no le puedo contar. Yo me tengo que ver siempre sonriente. Así tipo... Tipo este... Tipo Logan, ¿no? Tipo viejo Oldman Logan. Es una de la, es otra de las cosas que puede causar inseguridades o celos en los hombres. Y tú... Yo creo que ahí entraría lo de la amiguita, ¿no? Que como eh. ya... Bueno, porque yo en lo personal pues sí tengo amigos varones. Entonces ya te ven como tan cuate que ya te vuelven como parte de la manada y, o sea, como que se olvidan de esa parte de que con tu novia te, te quieres ver el fuerte, el, el yo no le tengo miedo a nada, el... Este, yo no tengo ningún trauma, eh, <risa> o sea, etcétera, cuando con tu amiga vas y, y, y lo platicas, ¿no? Y lo hablas, o, o a veces ni siquiera lo hablas, pero en la forma en la que juegan, o en la forma en la que bromean, tú te das cuenta. Sí, Entonces, okay. yo creo que ahí entraría en la parte de la amiguita de... de es que, ¿cómo es que ella te conoce mejor que yo, no? Ah, la amiguita, sí. Pero es que la, la amiguita puede ser la amiguita o el amiguito. Es lo que decíamos, ¿no? Porque también eh, del lado de los hombres eh, está la amiguita, pero también hay otra cosa que muchas veces puede causar, este... Puede causar celos, ¿no? Digo... Imagínate que fueran de esas amistades tipo Friends que entre todos se dieron <risa> y tú entras a un círculo, ¿no? O sea, tú entrar a un círculo es muy difícil, o sea, es mucho muy complicado eh, porque en el, Friends es el ejemplo. O sea, era una banda de seis chavos New Yorkers, millennials, este... Y, en, y llegaba un cuate, ¿no? Entonces, la función de este hombre no solo era caerle bien a, la, a su novia, ¿no? A su pareja, era caerle bien a todos los cuates. Y si no le caes bien a todos, te van a te van a sacar a la calle, ¿no? Sí, claro. <coughs> en, no sé por qué te iba a decir Provecho. <risa> ¿provecho? Gracias, gracias. Muchas gracias. <risa> Otra de las cosas que siento que puede causar celos... También es muchas veces el, no sé, el, el autoestima. Muchas veces ah, sí, hay claro. mujeres que le dan a la autoestima de los vatos y digo, todo esto que decimos no es como que aquí lo haya vivido, sino que yo lo he visto eh, en otras personas, en otras situaciones, que digo, oye, pues como que no está bien que le quieras bajar la autoestima, ¿no? Porque muchas veces le tienen miedo, y eso es entre hombres, está muy cañón, porque a veces eh, tienen miedo de que su pareja se vuelva exitosa y como creen en su cabeza enferma que... que, que Como creen en su cabeza enferma que su relación... Porque esa es otra, o sea, depende de en qué bases la relación y te voy a decir cuánto tiempo va a durar. Si basas tu relación en algo tan vacío como lo puede ser el sexo, en cuanto falle aquel asunto, porque va a fallar en algún momento y no porque ya no sirva, sino porque estás cansado, porque a lo mejor este te sientes mal o simplemente no te sientes cómodo. Muchas veces los caballeros les ha pasado que hoy no se sienten cómodos. Sin embargo, alguien por ahí tuvo la idea de decir que los hombres solo piensan en sexo. Entonces ya cuando te se sinceran los vatos y ya es así como que... Y de hecho no puedes hacer esta observación entre hombres. Porque si un día tú estás sentado con tu amigo, tu, el otro... Macho lobo plateado, este barba de Hurón. <ríe> y le dices, oye, compa, no tienes sexo. <ríe> ¿Cómo? Mis pulmones. Ah, perdón. La, la costumbre. Oye, compa. Es que a veces no siento ganas. Tu compa te va a voltear a ver y te va a decir, no manches. Jesús. Y te va a decir de todo, ¿no? Te va a hacer bullying, te va a decir, ah, pues ponte tu bombita, que no sé qué, pero <risa> pero no significa que, que no quieras, no significa que no ames a tu pareja, o sea, yo creo que parte de es, es empezar a hablar de tus sentimientos sin exagerar, o sea, simplemente habla de tus sentimientos, empieza a decir sí o no, porque también muchas veces eh, ...los celos se pueden causar por eh, ese don divino que tenemos de leer mentes. Ves que en algún momento jugando te decía... ...no, es que mi amor, ¿sabes qué? Hoy no puedo leer mentes porque hoy no, no, no, lo tra no traje ese superpoder. Porque muchas veces tu pareja da por hecho algo... ...y ahí es cuando empieza el problema. Porque lo das por hecho y, y a la hora que te preguntan es... ...¿cómo? ¿A poco vamos a hacer esto? Y empieza el problema ¿Tú qué tienes? Este... Ay, bueno, me, de me descuadré Ah, el, el ese de, de las mentes lo dices por el... Yo no quiero que me dé chocolate porque yo lo opino Sino porque él quiere darme chocolate ¡Uh! Sí esa, esa está bien cañón eso Ay, es que... O sea, yo sé que no son adivinos sin embargo, ustedes son tan, pero tan, pero tan dispersos para para ver señales que a veces nosotras creemos que ya mandamos esas señales muy evidentes para que ustedes lo sepan y no lo saben. Bueno, ahí te voy a decir que... Entonces creo que ahí también el problema es simplemente pues... No sé, pues el problema es que rest... no leen mentes <risa> No, pero es que, o sea, por ejemplo, cuando, cuando estás en tus días, por ejemplo Créeme que no solamente quieres un chocolate Ajá. Quieres un helado, quieres un pan, quieres unas papas Quieres algo que te enchile, quieres algo que esté muy dulce Y quieres algo caliente, pero también quieres algo muy frío Entonces, en ese tipo de ocasiones... Pues estamos muy, muy sensibles en el aspecto de que si yo me acerco y, y te digo que me siento muy mal, pero que tengo hambre o algo, y tú no haces nada, es cuando cuando uh. nosotras así como... De... Bueno, pero ahí, o Hablo sea... Hablo chino, ok. Pero a ver, ahí digamos, ¿cómo lo puedes solucionar? porque no estás pidiendo una cosa, estás pidiendo miles de cosas, oh, yes. o sea, están pidiendo algo, dices, <risa> dices, quiero algo dulce, pero que no me empalague, porque si no, me vomito, ¿no? Porque estas, este, ¿cómo se dice? Inclamada. Es, no, estos cólicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, quiero algo picante, pero que no me escalde la lengua, porque no sé qué... Entonces, también ahí creo que es un poco injusto para los vatos, para los caballeros, porque se ha, se ha estigmatizado. O sea, en estos últimos años, como que se ha hecho mucho énfasis, nada más en, en, cier, en, en la menstruación, ¿no? Porque es así como que, oye, vato, tienes que apoyar a tu mujer, bueno, a tu pareja... Eh, soy del 96 no me juzguen este <risa> tienes que apoyar a tu mujer en los días de menstruación ok, pero qué pasa los días que simplemente porque no, los hombres evidentemente no tienen menstruación uno que otro es bien sangrón pero no es lo mismo <risa> pero digamos qué pasa esos días en los que te come la ansiedad porque si en algo somos buenos los hombres, es en repensar las cosas. Eh, algo tan. tan tonto como un chismecito. Así como que. Ah, ¿qué crees? Es que este Fulana de Tal está con. Eh, habló con tal cuate, ¿no? Y Fulana de Tal, pues, es tu crush de toda la vida. Entonces. Mmm, por algún motivo ese día te viste al espejo, ajá, como dice, como dice Franco Escamilla, te viste todo hermoso en tu espejo, todo desnudo, este, cuerpo de, <ríe> cuerpo de gorila sin un solo pelo, <ríe> pero eh, tú traes una cosa en la cabeza y por algún motivo termina hilándose con eso, ¿no? Entonces dices, ay, es que tal chava no quiere andar conmigo porque este chavo está, está, este, está musculoso. Y yo que parezco trailero de la ruta 63. Nunca va a estar conmigo y ahí sigues. Y te sigues y te deprimes y te deprimes. Entonces también los hombres a veces pueden llegar a repensar muchísimo las cosas. Eh, y no solo con la, el crush. Sino con el dinero, con... Eh, ¿Cómo se dice? Con alguna enfermedad. Con... Eh, con al, al, No sé tu mamá, incluso los, los hombres cuando sigan a pelear con sus mamás es así como que y eso lo digo en serio porque hay unos que eh, yo conozco uno que otro que cuando empiezan las peleas es así como que se queda callado y dice que sí, porque los cobardes ganan guerras <risa> es un método de supervivencia vaya, vaya taku, vaya pero sí es, es cierto yo he notado que sí últimamente a Apenas, apenas están así como que haciendo eh, algo por decir, órale, parece que los, es, los machos que nada más piensan en sexo a veces tienen, a veces tienen sentimientos, a veces porque cuando no están este, pensando en mujeres están pensando en otras mujeres y es triste que muchas personas creen que de verdad la mente de un hombre es así. Pero digamos, vamos a regresar al tema porque ya nos fuimos es muy que, por lejos. Es lo que estaba pensando. Dije, ¿cómo llegué hasta aquí? No soy. Pero digamos, otra cosa que puede causar celos. Otra cosa que puede causar celos también, eh, y no digamos una sonrisita, sino que eh, tú mismo. Tú tienes un pasado, ¿no? Digamos que en el pasado tu, tu movimiento maestro era este no sé vamos a bailar y de ahí este, la llevas a bailar se van a tomar y, y le dices que son almas gemelas ¿no? y entonces pues como se dice vulgarmente pues obtienes una relación o una noche de pasión ¿no? Uy, qué rima de hecho este entonces digamos que pasa el tiempo conoces a alguien eres muy feliz pero de pronto y esto es bien curioso, este es, este es karma esto es karma para los vatos ...de pronto te marca, eh, te, te llama tu chava y te dice... ...ah, es que, ¿qué crees? Está Pablito en la ciudad... ...me está invitando a bailar y después a beber... ...y dice... ...oh Dios mío... ...este hombre... ...quiere hacer lo que yo hacía... <risa> ...y es cuando empiezan los celos... ...empiezan los problemas... así a ver, ...es que esto, es que... ...ahora... Eh, ...vamos a hablar también... ...de ciertas cosas, ciertas actitudes actitudes o aptitudes yeah. Ciertas actitudes que pueden este tomarse como celosas. Nunca te ha pasado que o sea, por ejemplo, nosotros tenemos una eh, un modo de llevar nuestra relación. Siempre ha sido así de, "Oye, ten cuidado, me avisas cuando llegues", no porque no quiera no porque quiera saber con quién estás. Porque ahí, si esas vamos tan fácil que es decir, ya estoy en casa. Y, y volteas y será que yo Pero, este, pues, obviamente lo hacemos con el afán de saber que está bien la otra persona. Así es. Porque también ha pasado que me has mandado mensaje, ¿dónde estás? Ah, pues, estoy con tal amigo, estoy aquí en Reforma. Y son las 11 de la noche, ¿no? Y dices, ¿y ahora? Ah, pues, nos vemos siempre. Pero también, ¿tú tienes algún ejemplo de alguna actitud que digas que podría ser tomada como eh, celosa, pero no lo es. ¿No es al revés? Como ¿Cuál? que actúa como que no tiene cuando sí tiene. Pues no, porque en nuestro caso yo nunca te he mandado ese mensaje con la necesidad de saber con quién estás. Más bien es como que, bueno, con que esté en su casa yo ya estoy bien. O sea, sí. algo que se puede tomar así, ¿no? Sí. Digamos, alguna actitud así Pero que digas. más bien, yo conozco al revés. A que, ver, dinos Que suene. este... Que es así como de... Ay, este... Mmm, no sé. A lo mejor la forma de llevarse, ¿no? De que, ay, tu amigo se lleva muy no sé qué. ¿No? Cuando en realidad lo que no le gusta es que tenga amigos. Oh, ah. Muy bien, acabas de darle en el ¿no? clavo. Los amigos también. Eh, muchas, muchas veces... Eh, a mí se me hace súper injusto porque, o sea, tú conociste, tú cuando conociste, tú como hombre, conociste a la chava, ¿no? ¿Y qué es lo primero que le dices a tu amigo cuando nos, nos, nos vemos los hombres? Porque a veces nos vemos en, en montañas y empezamos a quitarnos los piojos entre nosotros bueno, eso creen las mujeres, ¿no? ¿Qué? Entonces, este, cuando nos vemos entre simios y le di, y simio... le cuenta a simio su aventura, le dice, ah, <risa> es que yo conocer mujer y mujer ser muy sociable, a mí gustarme mujer ser sociable y a los hombres nos gustan las mujeres sociables, ¿no? Pero cuando es tu novia por algún motivo que no alcanzo a comprender, ya te enoja que sea sociable. Eso cuando la conociste sociable justamente ese es ese asiento que es otra causa o sea eh, buscas una persona que tenga esa libertad de pensamiento en poder hablarle a un buen de personas como si las conociera de hace siglos pero cuando ya está contigo no quieres que le hable a nadie ajá dices por guay o sea entonces que quieres. Y luego ya cuando hacen que no, ya no le habla a nadie, entonces empieza a otro tipo de inseguridad de te doy vergüenza porque ya no salimos entre muchos, o sea, Fíjate. ahí va otra clase también de, de celos de que antes cuando yo te conocí eras así, pero ahora ya no salimos con tus amigos, ya no me llevas, ya no es y es así como de cuando la otra persona lo causó, ¿no? Sí. Sí, porque incluso eh, entre entre parejas yo siento que la mentira más grande es eh, no quiero salir con tus amigos. Obviamente no, digo, yo, no, yo en mi caso yo no tengo problemas con ninguno. Eh, a mí me caen muy bien todos tus amigos, excepto algunas excepciones por ahí. Este... que bueno, <risa> eh, casi no vemos, ¿no? este. Ajá, pero sí. <risa> eh, eh, por ahí algunos este, ¿cómo se dice? No, ya, continuamos. Este, pero, pero, este, las ocasiones, porque algo curioso pasa ahí cuando tus amigos, bueno, cuando los amigos de tu pareja no te invitan a algún lugar, es así como que chale, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me avisaron y ves qué pasó hace poquito, ¿no? Con, ahora con la vez que fuimos a comer este nosotros. Eh, nosotros tres, ¿no? Mis amigos y yo Que fue así de, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaron? Es que salió de imprevisto. Ah, sí, me engañó. <risa> no fue no fue un engaño. Me engañó, me dijo, vamos a ir. Y casi, casi me dijo, no hagas planes que en cualquier momento te voy a decir, vamos. Y a la hora no. <risa> y ya cuando vi... No, es que vine que no sé qué yo... Ajá. Eh, si yo fuera otra clase de chica, te no me hubiera hecho muy pesado. Ajá, exacto, eso es a lo que me refiero justamente. <risa> Pero sin embargo, no pasó. ¿Por qué? Pues porque eh, a final de cuentas, y esto es muy cierto, eh, cuando una, un pa una pareja termina, los, los amigos son como los hijos del divorcio los hijos eh, porque los ponen en una posición muy muy complicada no porque es así que bueno ya terminamos este con quién se va a quedar eh, huguito con quién se va a quedar este julián con quién se va a quedar y así como que y, y si son tóxicos los dos porque generalmente hay parejas que pueden llegar a ser muy tóxicas entre ellas. Es así como que... Y bueno, tienes que decidir, ¿eh? Pero acuérdate que, que yo le doné sangre a tu mamá. <risa> y dirá, ah, bueno, pues acuérdate que yo una vez eh, te salvé porque te, llevaba, te estaba llevando a la patrulla por estar mirando en la calle. ¿eh? Y entonces, pues ahí los, los amigos terminan siendo eh, las víctimas reales de los celos. A lo que yo por eso no veo mal que le hables a tu ex. Pero, ah, sí. O sea, no le vas a quitar a todos tus amigos. Ay, no, es que si me invitas a mí, no lo invites a él, porque pues, pues tú ya sabes que anduvimos y que no sé qué. O sea, ¿por qué le vas a hacer pesada la vida a tus amigos si yo creo que la madurez necesaria es saber que ya terminó, que todo tiene un límite, que si yo te dije que ya no quiero nada, es un ya no quiero nada, entonces no veo el por qué no puedes tener la madurez de ver a esa persona saludarlo normal. No, y en todo caso fue ya... tu culpa, ¿no? Fue tu culpa empezar a andar con esa persona, no sí. fue culpa de ellos, a menos de que... Él te lo, tu amigo o tu amiga te lo haya presentado Ahí sí está ahí su sí. culpa <risa> Ahí sí lo puedes así eh. O lo eliges a él o... No, ahí tampoco Creo que sea así pues no eh... pero más bien es un Si va él, no voy ajá, Y sí, por salud mental muchas veces es, es mejor, ¿no? Puede ser Pero digamos, otra cosa que puede ser Tomada como Una acción desinteresada Pero son celos eh, el bajarle la autoestima a la otra persona. Nunca te ha tocado, o sea, no conmigo, pero nunca has visto... <risa> <risa> nunca has visto parejas que se bajan la autoestima entre ellos. Pues sí, mí es mí sí muy tocado, lamentable. A mí sí me ha tocado ver ejemplos. Es, es una bandera roja enorme. Pero aparte no te das cuenta porque se disfraza como una broma. O sea, eh, a mí me da mucha risa, pero a la vez me da como que mucha preocupación. Porque eh, en algún momento yo lo, lo vi con... ¿Con quién lo vi? Lo vi con, con la familia de mi mamá, ¿no? Mi mamá hace años, eh, porque también puede ser este... Bueno, es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita. Eh, en la familia de mi mamá años atrás, cuando todavía no existíamos nosotros, ni el género de podcast, ni YouTube, ni nada de eso, este mi mamá quería ser veterinaria. Ella quería ser veterinaria porque dice que le, que le gusta ver las tripas de los perros. No, no es cierto. Dice que <ríe> le gusta cuidar a los perros. No creo. O sea, le gusta cuidar a los perritos, a los gatos. O sea, eh, mi mamá hablaba como millennial, como white whitezican, ¿no? Es que quiero ser veterinario para curar a todos los perritos y que ninguno sufra. Cuando nadie habla de la parte fea, ¿no? Pero bueno, eh, entonces el comentario que siempre hubo por parte de mi abuelo era... ¿Tú crees que alguien va a cuidar a un animal? ¿Tú crees que te van a dejar sus mascotas a ti? A ti que estás bien, este. Decía una. una palabra muy despectiva. Pero. O sea, daba a entender que mi mamá no se podía hacer cargo. Entonces. Eh, ahorita lo piensa. Y en algún momento dice. Pero es que yo no le hice. Yo no me hice caso a mí. Si yo hubiera estudiado esto. Este, otra cosa sería, ¿no? Porque ahorita ya estamos en un tiempo en el que la salud de un animal es... Uy, moví tu micrófono. <risa> la salud de un animal, hablando de tripas de perro. Este, <risa> este, la salud de un animal es muy socorrida. Entonces, un ejemplo con las parejas es esa. Que luego te dice... Eh, tu pareja le dices, ah, no, es que ahora quiero ser este... Ah, quiero ser, quiero cocinar, ¿no? Y tu pareja te dice, no, no, no, pero es que tú cocinas bien feo. Mejor, este, sigue con tu vida. Y así como que la otra pareja se queda así, ¿qué onda? ¿Por qué me dices eso, no? Pero sin embargo se ríen y así como... Ahí. Pues no sé, a menos que sepas que tu... Pues tu pareja es así de pesada, pues lo tomarías normal. No, no, no, no, no. Pero, pero en lo personal, si a mí me hicieran un comentario de ese estilo, pues es claramente que hay algo que no va a estar funcionando. Ajá, es a lo que me refiero, y de hecho. O en... que algo está saliendo mal. Pero tú y yo lo hemos visto y en algo también ha, hemos platicado y ha sido han sido ocasiones que hemos tenido que sacar esa esas pláticas porque es muy complicado hablar con tu pareja sobre que no, alguna cosa que pues a lo mejor no puede ser, ¿no? Alguna actividad que lo hemos platicado que te digo, y ya lo pensaste bien. Este, ya viste pros y contras, ya lo analizaste Que no es lo mismo a decir, no, nah, no, nah, tú, tú no puedes, tú no no tú no puedes O sea, eh, hay una es línea... Es más como una crítica constructiva Ajá, pero esa crítica constructiva tiene una línea súper delgadísima Que de se puede cruzar sin saberlo Y es lo complicado, ¿no? Porque ahí viene, por ejemplo, yo soy de la idea que si tú, así tú seas una persona muy sarcástica, eh, hay cosas sobre las que no puedes ser sarcástico, ¿no? Eh, cosas que consideras sagradas, ¿no? Digamos, sí, a claro. lo mejor, eh, incluso hasta se ve en la cara. A mí me ha tocado ver tantas cosas eh, con otras parejas, eh, cuando le, un, un, una pareja le, dije, le dice a la otra, no, tú no puedes, es que tú, tú no puedes, no, tú, tú eres tonto, o tú eres tonta. Y la cara que pone el, la persona insultada es así como que, sí, sí, es cierto. Y dices, no manches, o sea, tanto se lo dicen que se lo terminan creyendo. Y es que aparte no sabes qué tan, qué tan bien o qué tan mal está esa persona como para para poder, este, asimilar lo que estás diciendo, Ajá. porque este Ajá. pasa que por Ay. ejemplo antes, pues sabemos que, pues no tenían la misma forma de educar y entonces muchos, este, padres o abuelos, pues te decían, este Cosas hirientes, ¿no? O sea, cosas que en vez de que te hicieran aprender de forma sana, te, pues te bajaban el autoestima. Uh -huh. Entonces, si yo, tú traes ya un rollo de esos aquí, y luego viene este sujeto o sujeta, y te... ¿Qué sujeta? ¿Eh? ¿Qué sujeta? vaya. <risa> y luego viene esta persona... Es la... A volver a rellenar ese frasquito de traumas que ya traes, uh -huh. pues, pues no, pues, pues muévete de ahí. Pero es que el problema es que no se dan cuenta, es que te digo, es una línea bueno, muy, muy delgada. Tal vez no se dan cuenta, pero no sé, para eso existe la comunicación con tus amigos. El amiga date cuenta. Sí, el amiga date cuenta. <risa> pero luego también los amigos ahí... Eh, bueno, esto que vamos a decir no va para ninguno de nuestros amigos. Ninguno, ni en conjunto, ni por separado. Eh, las personas que conocemos son maravillosas. Pero eh, hay personas que son envidiosas. Que pueden llegar a ser envidiosas y puede ser un poco el comentario en tipo, este, en vez de dar una solución constructiva, es, no, déjalo, no, no, no, te está engañando, no, esto, no, no, sí cuando, <risa> <amigos. risa> cuando hay otros que te dicen, no sabes qué, pues, chécalo, ¿no? O a ver qué quieres hacer tú, o porque también te conocen, o sea, un, la, un amigo de verdad, eh, a lo mejor va a bromear eh, hasta cierto punto, es así como, yo siempre lo he dicho, es como que la regla de los tres toques, ¿no? O sea, primer chiste, eh, segundo chiste, y si ya ves que al segundo ya se molestó, pues ya no haces un tercer chiste, ¿no? ¿no? ¿No? No. Pues es que si ella, si es tu pareja, obviamente sabes qué trae, qué no trae, qué le duele, qué es soportable, entonces yo creo que es, es mala onda. Es Pero no siempre. Es no siempre, te voy a decir, no siempre. Es muy raro, te digo, que un, un hombre hable de sus traumas, así como las mujeres también. Una mujer también cree que los hombres son tan simples que cree que se rebaja a su nivel cuando nada más te da un un conflicto, siendo que Muchas mujeres, si no es que todas, no tienen un conflicto, tienen varios. O sea, es así como que, ¿sabes qué? Este, no. No es nada malo. Pero ahora me siento más gorda. Cuando a veces ni lo están. Este. Ya no me queda mi ropa. Cuando a lo mejor se encogió. Este. De mi trabajo tengo muchos problemas. Estoy llegando tarde. Se me pasa el tiempo muy rápido. No estoy haciendo nada de mi vida. Me van a descontar. Entonces. También. Esa, ese, ese es otro motivo de celos, que no son honestos ninguno o sea, eh, si una mujer, llegas tú un día este, y tú te sientas, ¿no? y ves a tu a tu pareja pues que está actuando normal y le preguntas, oye, ¿cómo estás? y te dice, bien y es así como que dices ah, ok <risas> Pero ahí no es falta de comunicación. Yo diría que es... Eh, es miedo, ¿no? Es, es... Yo, yo, yo siento que... Eh, que sí podría ser falta de comunicación. Y falta de, de conocer a la, a la persona. O sea, eso te lo paso, no sé... Al primer año, supongo. O Ajá. si quieres, el año y medio. Pero ya cuando llevas dos cuatro como nosotros o sea yo ya conozco tus tus caras de, de, de decepción de cuando sales del trabajo así de que te descontaron o esto y yo digo bueno algo pasó por eso viene así no viene callado entonces este ajá o incluso pues tú los conoces y yo siento de hecho que más en los hombres se nota porque son son juguetones son traen una energía diferente a la que traemos nosotras, entonces yo siento que sí, así, o sea si si salen del trabajo, eso, y, y lo ves que viene serio que viene apagado, o eso dices, algo pasó algo trae algo ocurrió, pues sí pero este sí, o sea, te lo paso en una relación corta, pero también pero en una ocurrir. larga ya también puede ocurrir en relaciones largas. Ya te das cuenta, pero. No, yo pienso tendría, que sí. Siento que tendrías que ser muy distraído como para ay no, no, pues es que ni me di cuenta de qué cara trae. O sea, no, pero es que una cosa son los problemas comunes. El problema común es este, pues el trabajo como dices tú eh, no sé. Pero alguna... un problema más grande se ve todavía más. No creo, no, ahí sí no creo, porque no estamos hablando de un problema. Estamos hablando de un problemón. O sea, digamos, porque hay, vat, hay vatos que se esfuerzan por ser... Que ahí también, como dices tú, sí te das cuenta, ¿no? Porque dices, este hombre está sobrecompensando. Está mucho, muy juguetón. Sí, también. Pero a veces, y a veces, ¿no? yo Digo que depende de la, la relación, ¿no? De la pareja. Eh... Pero digamos, otro punto que también puede causar, eh, digamos, el, el celo, y este se me hace el más irracional de todos, el te gusta una actriz o te gusta un actor. Ay, ay, sí, ya exagera. Pues todo este podcast está exagerado porque estamos exagerando... Bueno, eh, sí. El, la, la celopia. Sí, está celipia bien. Celopia. ¿Qué? Celopia, celipia, ¿cómo se dice? No sé. Pero digamos, eh... A mí se me hace bien curioso, porque algo que... Bueno, hacen... que si te encuentras una chava que se parece a la actriz o eso, y, y le quiere hablar o son amigos, ahí sí es así como... <risa> <risa> te odio, aléjate. Pero, este... Pues, también dependerá de la madurez que tenga, pues, tu pareja. Ajá. Porque, no, porque, pues... o sea, para empezar, si le gusta esta persona... Eh... Pues yo creo que va primero por esa persona que... Por, por por Ah, no, porque ya andan, ¿no? Suponiendo que ya andan. Sí. Oh, my God. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? A ver, en tu caso. Pues para empezar, a ti no te gusta a nadie. No, pero si tú conocieras a alguien que a ti te gustara, que fuera igualito a algún actor. Mmm... Es que, eh, no sé porque o sea, sí, tal vez sí se parece mucho. ¿no? Pero no es. Pero, exactamente. Pero viene pero también... No viene... es... Espera. A ver, date, date, date, Bueno, pero no es, pero aparte está de, o sea, si si yo, por ejemplo, ya estoy contigo y llevamos el tiempo que llevamos uh. y aparece este chavo y se parece un chingo... Pues no quiere decir que porque se parezca me la voy a pasar mejor ahí. Ah, uh -uh. no. O sea, eso no me garantiza nada, eso no me garantiza que no me falta el respeto. Incluso por su apariencia todavía tiene más probabilidad de que sea faltoso. ¿Por qué? ¿Por qué es guapo? Pues porque tendría la costumbre, ¿no? De que ah. pues, sabe que le van a decir que sí. Uh -huh. ¿No? Sí, está bien O este, o, o sea, ese tipo de Porque Bueno, hasta cierto Punto ya empiezas a ver Otras cosas, no nada más el físico Ajá Entonces pues no siento Que Pero que es que sea también, opción. también si lo piensas Estás eh, No estás enamorado del actor Estás enamorado del físico porque no lo conoces o sea eh, o de su trabajo o de su trabajo porque nunca has hablado con el actor qué tal que el actor fuera de cámaras pues es una persona muy desgraciada o es una persona muy desagradable y sin embargo a ti te gusta porque sale en X película pero él no es esa persona o sea es esa no. persona no existe Exacto. entonces no existe sigue es, pues, sí, es un sueño <risa> <risa> pues sí Que igual, yo creo que se permite, ¿no? Se permite una canita al aire Que digamos, ay, ¿no es que este cuate es idéntico a Tom Cruise en tu caso? <risa> ¿Tom Cruise? Ah, bueno, me estoy reflejando, pero <risa> Me gusta Tom Cruise No sé ¿No? Tom Cruise, ¿no? Pero mm, eh. bueno, pues sí, le eh, sí, ¿no? <risa> eh. que, pero bueno, también depende de la película, ¿no? <risa> Sí. Tiene que ser algo muy noventero. Puede sí, ser. Ya de, últimamente no. No, no sé ni cuáles ha hecho últimamente. ¿Mm? Bueno, eh, entonces eh, la pregunta es: ¿los celos son eh, normales? Hasta cierto punto. Digamos que como todo es hasta el punto donde. ¿Ya cuando es enfermizo como sí, todo? Sí, ya, no, ya, ya cuando no quieres que ni lo toquen así, pues ya. ya <ríe> que lo toquen así. Sí, no, pues ya, ahí ya estamos hablando de, pues de un problema más grave porque, pues, o sea, no. En parte siento que es de la, sí es falta de confianza en la pareja, pero en parte también siento que es falta de confianza en ti mismo. Por algo te escogió. Ajá, ¿no? Entonces, o sea, por decir, él estaba en una bolita donde había, no sé qué te gusta, cinco chavas. Ajá. Y de esas cinco. Todas mmm, lo botaron. No está con ninguna de ellas, está conmigo, que a lo mejor me conoció. ...un mes antes o... ...del temblor. Ah, ¿qué y a ellas las lleva conociendo 10, ¿no? Entonces... ¡Ay, perdón, guate! Entonces Me eso pues... ...también siento que habla de la confianza que... ...te tienes a ti mismo de, de saber... ...o de la... ...pues el, la el propio valor que te das tú mismo de... ...el autoestima baja es... Eh, es creo que el primer grano de arena Que se necesita para los celos Exacto Entonces ahí habría que trabajar en la autoestima Ahora, también Otra cosa que siento es Si tú sabes Por ejemplo Si tú sabes que eres Pues tóxica Y que no te gusta Que, que sean sociables Que no te gusta Que tengan amigas que no te gusta que este que salga de fiesta... Deberías de andar con un gato. <risa> sí, también. Pero, o sea, si no te gusta, eh, por ejemplo, que salga de fiesta o que salga a tomar... Pues no te vas a ir a ser novia de alguien que conociste en un bar. Exacto, exacto. Esa es la clave. Porque si lo estás conociendo ahí, significa que le gusta ir. A menos de que él te haya dicho... No, fíjate que vine porque fue cumpleaños de tal y pues la verdad no me encanta. No, pero... Nah, pero a ver. O sea, a ver, a ver, a ver. A pero ver, a ver, espérame, oh. todavía no termino. <risa> Entonces, pero si lo conoces ahí, lo más seguro es que le guste. Y no vas a llegar tú eh, de la nada y le vas a decir, no, es que ya no bañas. O sea, ¿por qué no va a ir si tú estabas ahí por algo y él estaba ahí por algo? Exacto. Entonces, no puedes eh, llegar tú y arrebatarle actividades que tiene consecuentes simplemente porque tu inseguridad es tan grande que no permite que su vida siga corriendo normal a pesar de que esté contigo. Uh -huh. Entonces, si es así, pues mejor ve me a una biblioteca y trata de encontrar a alguien. Ajá, aunque no esté guapo. Pues sí. No, pero quién sabe, a lo mejor sí, o sea, yo creo que una relación se construye más allá del físico, también tiene mucho que ver eh, la personalidad, el modo en el que se expresa, todo eso, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, eso también tiene mucho que ver, porque si lo encuentras, como dices tú, en un bar, pues, lo más seguro es que sea fiestero, a menos de que sea un cuate que... que ni eso, ¿eh? Porque te voy a decir, no es nada confiable... Eh, una persona en un bar porque una persona en un bar te va a decir lo que sea vas a decir, a mí me gustan los gatos y el cuate, oh, sí, a mí también me encantan los gatos que no sé qué entonces también ahí no yo creo que ahí entraría el tema de las primera y segunda cita, ¿no? porque ya lo, lo pescaste como se dice vulgarmente en un bar Ajá. y pues ya vas a ver si te conviene o no, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar, eh, antes de cerrar, ¿algún consejo corto que tengas que decirles? ¿Qué tan corto? Eh, una frase. <risa> pues, este, antes de empezar una relación, hay que autoconocerse a sí mismo y saber que, qué es lo que toleras y qué es lo que no toleras. Porque también, eh, si vas a conocer a alguien nuevo, a alguien, o te van a presentar a alguien, pues, ¿qué qué es lo que realmente estás buscando? Exacto, casi nunca sale bien el... ¡Ay, te presento a mi primo! ¡Es doctor! Sí, pero a mí en qué me sirve que sea doctor. Pues si te enfermas un día, ¿no? O sea, sí. Pero Descuento. pues el que sea doctor no, ah, me, pero no, del quiere, no, no quiere decir que me va a tratar como yo quiero que me trate. Exacto. ¿No? Entonces, este, no sé. Ahí yo recomendaría que no les pidan cosas, ¿no? Para, para no, este... <risa> <¿Cómo>? <risa> ¿Tu de no les pidan cosas bueno. O sea, o sea sí. Bueno, yo en lo personal Ajá. O sea, no me encanta Que me atasquen de regalos Ok Tampoco que me dejen sin nada, ¿verdad? Oh. Un nivel me... <risa> medio por ahí, hablamos, este... por ahí hablamos Por ahí hablamos de eso Pero que no te atasquen porque Uy, no, muchos regalos Qué dolor no, O sea, no, no siento que, que eso vaya de buena fe Pero bueno, después de este, con, de este consejo A cortito A ver si luego hablamos de eso Después de este <risa> consejo muy cortito, súper cortito. Yo pregunté ¿qué tan corto? No fue me contestaron. Bueno, pues no fue corto definitivamente. <risa> Mi consejo sería eh, relájate, no te aloques, no sobrepienses las cosas, eh gran parte de las inseguridades nacen por sobrepensar las cosas Y sí, va a pasar, va a pasar recuerda que si está contigo es por algo si no está contigo también es por algo bueno, nos escuchamos la próxima semana recuerda que puedes escuchar los podcasts completamente gratuitos amigos y parejas se transmite todos los lunes en punto de las 8 de la noche eh, yo creo ya no voy a dar horarios porque estamos pensando en cambiar los días entonces, eh, recuerda que puedes escuchar Proyecto Inframundo, podcast de terror completamente gratuito y los podcasts de FAB, también las notas más virales de la semana. Eh, puedes escucharlos completamente gratis en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Entonces, eh, nos escuchamos la próxima semana.